Buenas tardes, estamos en el segundo día de nuestra jornada del Semillero 2022. En este momento los compañeros están reunidos en un plenario para contarse las experiencias y compartirse entre todos cómo lo vivieron. Así que los dejamos con ellos. Gracias. El... De, de, de los nodos quieren que volvamos al general alguien quiere proponer un eje de análisis eh, alguien se sintió eh, como no sé así como encomendado el señor o tocado por la magia así una cosa la como Sí, algo así y como ¡guau! yo soy sí, muy sí. que este, o se me abrió una necesidad en la cabeza Hoy bien es? estamos descubriendo ¿Sí? el seminario 2022 en su segunda la, jornada recién estábamos la, viendo la, imágenes del plenario todo, que se está llevando a cabo de las diferentes comunidades que están participando donde están haciendo un balance de la jornada que se están viviendo Vamos a seguir hoy con las entrevistas a las comunidades que nos faltaron ayer. Y por eso tenemos acá a Flavia. Hola Flavia, ¿cómo estás? Oh, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la, la entrevista que nos van a hacer <ríe> en nuestro barrio. Eh, contanos un poco de qué comunidad sos. Somos de la comunidad de Barrio La Perla. Barrio La Perla de, ¿De Gracia Contanos cómo estás viviendo esta jornada acá en el Semillero 2022. Eh, una experiencia muy linda que estamos concurriendo digamos, con todos los compañeros. Eh, vienen de varios lugares, por supuesto, pero fue una gran experiencia que llevamos a, a través de, de un aprendizaje muy lindo que hemos compartido pero la verdad es que estoy muy encantada de ser parte de, de la comunidad de, de Barrio de Pie de Semillero. Bien, eh, contaros un poquito que estuvieron haciendo esta mañana. Eh. Estuvimos en muchas, eh, o sea como una parte que muchos nervios primero <ríe> sí, principal <imagino>. porque fuimos <ríe> varios concursos de distintos lugares pero tuvimos una práctica de cómo se hace la instalación de los, de los nodos, de, de los roosters, de la instalación de los cables. Eh, a medida de eso, bueno, eh, pudimos lograr aprenderlo y bueno, poder llegar a nuestra comunidad, de, principalmente en mi barrio, que es Barrio de la Perla, de poder comentarles lo que vamos a transmitir a partir de, de estos días que se va a alargar sin, sin saber y queriendo aprenderlo. De mi parte, me pongo en compromiso de querer llevar algo lindo que no hay en el barrio. Y puedo transmitirle que es importante tener una red comunitaria para todos y, y poder aprovecharla en el, en el medio de, de una vida muy saludable lo que estamos pasando en este momento. Bien. Contanos un poco sobre eh, tu comunidad. ¿Cuántas personas están trabajando en este proyecto? En este momento somos nueve. ¿Son nueve? Somos nueve. Sí, somos todas mujeres. Eh, bueno, lo, lo integramos por medio de, de Barrio de Pie, queremos compartirlo también a medio de, de las redes para que todos se puedan sumar y ver lo que a medida vamos a ir aprendiendo y también lo queremos transmitir lo que se va a hacer eh, a partir de, de este momento, desde hoy en adelante tener, lo que va a venir y cosas muy saludables para todos y que lo puedan aprovechar. Buenísimo. Bueno, Flavia, muchísimas gracias por sumarte a esta no, transmisión. de nada, <ríe> gracias que a Terminen muy linda la jornada. Gracias. Bueno, en un rato vamos a seguir con más entrevistas a compañeros, compañeras que están acá en el Semillero 2022. Así que no se no se vayan de la transmisión. Muchas gracias. Acá en la transmisión en vivo del Cepillero 2022. Ahora estamos con Fanny. Hola Fanny, ¿cómo ¿Qué estás? buenas tardes. Contanos de dónde venís. Bueno, yo vengo de Sebastián Elcano. Eh, soy militante de la FOP, Federación de Organizaciones de Base. Eh, estamos allá en el Cano. Me estar acá. Me imagino. Contanos cómo, cómo te sumaste vos a este, a este proyecto de, de redes comunitarias. Eh, me sumé, bueno, por por la invitación de un compañero que me dijeron, mirá Fanny, ahí este proyecto está muy bueno, para que lo, lo traigamos acá, y me gustó de un principio, entonces le metimos pata con eso. Y, y la verdad que fue muy bueno, me imagino, muy bien. Sí, sí. eh, y contanos cómo estás viviendo acá esta experiencia, estas jornadas, acá en el encuentro con otras comunidades. Eh, espectacular, <risa> sinceramente. Eh, desde la comida, que es muy importante. <risa> eh, no, muy lindo. Eh, la verdad que, como que ha salido todo bien. Ayer estuvimos con los nodos, pusimos los cuatro, los cuatro están largando internet. Y es como que decir: pasas de lo teórico de todas las reuniones que tuvimos en estos meses, hacer lo práctico y es totalmente difícil. Le voy a decir: wow, es así y es como que te queda muchísimo más claro todo. Es como que decir, wow. Bueno, y ahora ir a, a tu territorio y decir, bueno, ya, puede, ya podemos Claro, montar. eso pasaba que cuando poníamos un nodo, automáticamente te estás imaginando, ah, este va ir hasta allá, este va a estar en la biblioteca y lo tengo que poner así, o sea, es como que va, se va cerrando todo. Claro. Como el encuentro de este creo que es la frutilla que le falta. La frutilla del postre fue esto, para que... Todos nos sí. iluminamos, digamos, es fácil. No era eh, tan bueno. difícil. Claro, no, era tan, <ríe> no era tan difícil. Buenísimo, entonces, contame si vienen pensando eh, cómo, cómo van a trabajarlo, si lo viene trabajando el equipo de ustedes, o lo están trabajando con los vecinos del lugar de los lugares donde van a montarlo. Eh, nosotros pensamos poner los equipos en lugares comunitarios. El, el primer nodo iría en lo que es la sala de extracción de miel, y tenemos todo lo que es una, una quinta, una huerta, y tenemos la radio también, la Agustín Tosco, funcionando ahí. Entonces, es un lugar donde están siempre compañeras, y está bueno que tengan internet. Y los otros están en la biblioteca, tenemos una biblioteca popular, y tenemos el club, la, la biblioteca este, funciona dentro del club, entonces, donde también hay todo el tiempo jóvenes. El otro nodo va a estar en el lugar donde tenemos un grupo de compañeros que dan clase de apoyo, que es un grupo de profe y entonces es esencial que tengan internet. internet. O sea, son todos lugares comunitarios sí. en los que estamos pensados con él. Muy, muy importante entonces sí. el, el labor que están haciendo ahí. Genial. Bueno, muchísimas gracias por sumarte a esta transmisión, Fanny. Espero que termine muy bien la jornada sí. y que a la hora de montar esto allá sea todo un éxito. Seguramente <ríe> ya vamos a estar pasando fotos, videos, todo, de sí. cuando lo logremos. Genial, muchísimas bueno, gracias. gracias por <ríe> estar. Seguimos con la transmisión en vivo del Semillero 2022. En un rato vamos a seguir entrevistando a más compañeros de otras comunidades. Seguimos acá en la transmisión en vivo por el canal de YouTube de Altermundi. Ahora estamos con Mar. ¿Cómo estás, Mar? Hola, ¿cómo están todas? <ríe> Muy bien. Eh, bueno, un poco para, para arrancar esta entrevista, contanos un poco qué venís haciendo vos en Altermundi. Bueno, eh, mi vínculo con Altermundi comenzó hace tres años, más o menos, cuando desplegamos la red eh, Molinos Comunitaria en la localidad de Los Molinos, en Calamuchita, Córdoba. Eh, así que bueno ahí desplegamos una red eh, comunitaria de internet entre las vecinas y los vecinos, impulsada también por la organización Trabajadoras Unidas por la Tierra del OTEP eh, de la rama rural también eh, es una comunidad eh, bueno, con, tenía la necesidad que hoy existen en, en varios lugares de, de, de poder conectarse con internet de una manera eh, accesible porque una de las razones que que nos motivó a desplegarla fue la falta de, de la posibilidad de acceder a conectarse con internet por los costos, por los malos servicios, etc. Y bueno, nuestra red ya tiene tres años, dos años y pico, casi tres, eh, y hemos desplegado ocho nodos a esta altura del partido y la verdad es que estamos muy contentos de, de, de ese logro de la comunidad. Y en Altermundi, hace unos meses, eh, me convocaron para ayudar a las comunidades a formarse y capacitarse y entrar a este mundo eh, de lo que es las redes comunitarias. Y así que feliz también de acompañar a las 15 comunidades que están hoy en el Semillero. súper emocionada ya porque estamos en el cierre y, y ver los logros que que hemos llegado eh, a, a construir juntas y juntos, bueno, es súper emocionante. Recién me decías que anteriormente desplegaron una red que tiene tres años, contame un poco eh, qué impacto tuvo eso en el territorio, un poco más o menos. Bueno, es fuerte porque por un lado eh, a nosotros nos motivó ese despliegue de la red de Molinos Comunitarias, el que justo habíamos tenido las primeras reuniones para comenzar a, a pensar nuestra red eh, antes que se declarara el aislamiento obligatorio de la pandemia, entonces nos agarró con esa primera reunión y con todas las ideas ahí a punto de motorizarlas eh, la situación de la pandemia que nos aisló y todo. Entonces, en un primer momento fue como creer que no íbamos a poder hacerlo y al contrario, digamos, la pandemia sirvió para dividirnos en grupos, cuidarnos de la salud, porque al principio no se sabía muy bien de qué se trataba y todo. Eh, y así todo la desplegamos durante la, en el contexto de pandemia, con todos los cuidados y todo. Y eso, eso hizo que eh, todas las niñas y los niños de Los Molinos, por ejemplo, pudieran continuar sus estudios sin esa privación que, que tenían antes de que exista nuestra red comunitaria, de que solamente se podía conectar a internet quien lo pudiera pagar. Así que bueno, ya eso fue como que nos llenó el alma, y de ahí en más eh, comenzamos ya a soñar un montón de cosas. Hoy eh, la red comunitaria eh, ya logró conectarse con Narsat, eh, haciendo una conexión mucho más estable, y antes recibíamos la señal de la UNC y de la UTN solidariamente, que nos, nos daba una muy buena internet, pero ahora con la conexión a fibra óptica de ARSAT, prevemos que vamos a tener 50 megas disponibles, o sea, una cuestión muy real si vamos por el camino comercial. Por el camino de la construcción colectiva, comunitaria, solidaria, lo logramos. Buenísimo, entonces me imagino que deben estar muy, muy contentos por eso. Sí, totalmente. Bueno, Marta. Muchísimas gracias por sumarte a esta transmisión en vivo, eh, okay. espero que termine muy bien la jornada y que esto del despliegue de, de redes pueda replicarse en muchos lugares más. Muchísimas bueno, gracias, gracias por sumarte. Gracias a todos. <ríe> Seguimos con la transmisión en vivo, en un rato vamos a entrevistar a más personas que están aquí en el Semillero 2022. Bueno, seguimos con la transmisión en vivo del Semillero 2022. Eh, ahora estamos con Gio. Gio, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por sumarte a esta, a esta transmisión. Contanos un poco, eh, ¿qué estás haciendo acá en este Semillero? ¿Qué te trae a este encuentro? Bueno, eh, he llegado esta noche aquí a Argentina y bueno, como, como desde hace muchos años con, colaboro con las redes comunitarias, fundé unas cuantas en Italia, de donde vengo yo, y coopero con, Al con Altermundi desde hace mucho tiempo, que escribimos el software para LibreRouter y para más antenas en general. Pues era como, llegaba y había el semillero, como no, <risa> no podía faltar. Como... Claro, me imagino. <risa> me decís que desplegaron redes en Italia. Sí, sí, hace, hace unos años. Como, en, hubo, un, empezaron de forma, algunas un poco independiente, otras como que supieron la noticia de que eso podía funcionar en otro sitio y lo intentaron. Y esto, como cuando yo tenía 11 años, ahora tengo 33, y así como que hace unos cuantos años. Hoy en día, como en Italia, las que estaban en la ciudad, como nacieron más como un, un proyecto de frikis que le divertía jugar con las redes. Y bueno, así que cuando como a los frikis le empezó a gustar otra cosa, esas se fueron durmiendo. Y la que, las que sí quedan activas en Italia hoy en día son las de las zonas rurales. En las laderas de Bolonia, en Emilia-Romaña, que hay, hay mucha gente que vive en, en las zonas rurales y también están acostumbradas a organizarse de forma alternativa y horizontal. Y ahí es donde, donde estas redes han prosperado y son activas y siguen expandiéndose. Siempre con, con, el, libre, con bueno, el libre mesh, porque ahí como el libre router no es tan fácil como aquí llevarlo pero como el software que usamos es el mismo, y, y bueno, y con dinámicas parecidas, etc. Por ahí una pregunta medio como que no, ent no entiendo un poco, ¿hay una diferencia entre el libre router y el libre mesh que mencionabas recién? Sí, ah, bueno, el libre router es el, la placa con la caja ya lista, sí. que el mismo le llamamos hardware, como la, la pieza, decimos, física, la que puedes tocar, sí. está pensada, diseñada para nosotros, pensando a todas las necesidades de las redes comunitarias. Antes del libre router hubo una fase histórica en que lo que hacíamos era, como, cuando todavía no teníamos capacidad para producir nuestro propio router físico, tomábamos routers que se encontraban en el mercado y conseguíamos hackearlos y cambiarle el software y le metíamos el software que dentro del libre mesh y usábamos esos routers por por hacer lo que hoy se hace con LibreRouter, claro, con LibreRouter se hace mucho mejor. Como lo enchufas y anda, y con aquellos como tenías que estar ahí eh, a, a pelearlo rato, y el resultado, claro, no era tan bueno como con el LibreRouter. Y ahora... Eh... ¿Es diferente o lo fabrican ustedes mismos? ¿Cómo? Porque acá, por ejemplo, nos decían ayer que la, la fabricación es, es propia. ¿Ya lo hacen ustedes? ¿Lo hacen un no, tercero? Hay, en Italia, no, en Italia, bueno, el libre router es siempre el libre router, como la fabricación es la misma, como en la misma fábrica, bien, bien. que algunos, como, algunos lo hemos, lo hemos enviado allá, más que nada para que yo pudiera trabajar en él. Y porque es diferente como el proceso de hacerlo llegar. Ahí como lo, lo, lo que se trata todavía es como en la fase precedente. Aquí también era así hace unos cuantos años, antes del libre router. Es como buscar unos routers que se puedan hackear y se pueda instalar libre Mesh. Y, y así hacer este proceso como de abrir, meter unos hilitos y flashearlo. Así es como cambiarle el cerebrito y, y luego hacerlo funcionar diferente. Luego, bueno, más diferencias que hay que el libre router como tiene tres radios, Así que con un solo router pues, haces más conexiones y tiene mucha protección desde eh, descargas electrostáticas y otros problemas como que te pueden joder el router y que con aquellos sin embargo con los routers comerciales es algo que pasa mucho, ¿no? cae un rayo no en el router sino yo que sé a 100 metros. Y, y el router se vuelve tonto, ¿sabes? No, a veces se quema del todo, se rompe, a, veces, sí. a veces como no te das cuenta, las, las luces se encienden, parece que funciona, pero te hacen la red como malísimo y, y tienes que estar ahí peleando saber de dónde... Sí, de, me, ha, me ha pasado, ¿sabes? me ha pasado. Y con, con el libre router es mucho más difícil que eso pase. Buenísimo, entonces. Y sé que llegaste hoy al semillero, eh, has podido charlar con otras comunidades, has participado en plenario, ¿algo? ¿Cómo, cómo, cómo lo venis viendo? Sí, decimos, más, más que nada he escuchado en el plenario. más que pues, es, Ha sido muy, muy bueno por escuchar la, la experiencia de la gente que ha montado sus su routers, sus nodos, su comunidad. Y bueno, es muy satisfactorio por mí que llevo muchos años como escribiendo código de, de estas cosas, ver que eso tiene como una aplicación útil en la vida de muchas personas y, y que eh, ayuda a la gente a autoorganizarse de forma horizontal, de forma colaborativa, ¿no? que es como la, la visión desde hace muchos años de, de este proyecto. ¿no? Como en mi caso empezó pensando como yo vivía en un pueblito y era como cada uno como tenía su conexión contratada con un operador comercial de ahí como se llama Telecom Italia, que en realidad es como una multinacional. Y claro, como nos cobraba una hostia y era como, pero por qué, por, por escribirme un mensajito con, con el tipo que está al otro lado del pueblo, que en realidad como veo, lo veo desde la ventana casi, tenemos que pagar a una multinacional, ¿no? Cuando como con, miro el router, no lo, lo miro y puedo comunicar con el router, ¿no? Y ahí como yo empecé a modificar estos routers a ver qué podía hacer, como cuando tenía 11 años. Y eso como empezó mi camino personal, ¿no? Y luego encontré los demás que habían tenido ideas parecidas, etc. Y, y ver como que después de tantos años, como ese camino, como es, ayuda a la, la colaboración entre personas, ¿no? La cooperación es como muy satisfactoria, sí, emociona. Súper sí. emocionante. Sí. Lo que decía recién, que qué bueno sería que esta, estas redes se pudieran desplegar en todos los territorios y llegar a todas las personas que que no tiene la posibilidad de acceder esto, entendiendo al internet como un derecho humano también. Eh, bueno, yo digo muchísimas gracias por sumarte a esta transmisión en vivo, eh, y muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Eh, próximamente haremos más entrevistas. Eh, quédense en la transmisión. Muchas gracias. ...plenario, donde estuvimos compartiendo los diferentes sentires que atravesamos las comunidades que forman parte de este semillero 2016, y también estuvimos hablando un poco de quienes estuvimos a cargo de la logística, de la organización y de los diferentes espacios. Estamos muy contentos y muy contentas con el despliegue de los libre rutas y que quedaron los cuatro nodos armando y funcionando en la nueva red comunitaria que tiene Semillas del Sur. Eh, en este momento estuvimos charlando un poco de que es la Cámara Argentina de Redes Comunitarias, que es eh, la intención que tenemos de que los semilleres, que las redes comunitarias que fueron acompañadas por AlterMundi y que crecen a lo largo y ancho de nuestro país, puedan unificarse puedan trabajar en conjunto para poder conseguir y consolidar los derechos que construimos desde las redes comunitarias. Empezar a pensar políticas públicas acordes, el empezar a pensar espacio de compartencia mutua, el empezar a pensarnos como un actor que discute la importancia de la soberanía tecnológica, la importancia de la construcción de las redes comunitarias libres y descentralizadas y también la importancia que tiene que seamos un actor político y social, que esté dando las discusiones, que necesitan nuestros territorios, que necesitan las zonas rurales, semirurales y los barrios populares que estamos construyendo todos los días, internet para todos, para todas de libre acceso, eh, de software libre y de hardware abierto. Nosotros creemos que esta instancia del semillero sirvió para eso, sirvió para dar un gran salto de calidad en las personas que estamos pensando componer esta Cámara Argentina de redes comunitarias, que estamos pensando en seguir articulando la creación de más políticas públicas acorde a nuestras necesidades y acorde a las necesidades de nuestros territorios, nuestros compañeros y nuestras compañeras que trabajan todos los días, como decían hoy en una, en la charla, trabajan todos los días para el bien común. Así que bueno, un poco eso es lo que estuvimos charlando, que estuvimos rosqueando, que vamos a estar charlando con los compañeros que quedan en este semillero, en este encuentro, la gran mayoría ya se volvieron a sus provincias, a los que les abrazamos les decimos que tengan un hermoso viaje de regreso y la verdad es que fue y es este Semillero 2022 presencial. Una etapa súper, una experiencia súper enriquecedora para todos, todas y todos quienes lo componemos y somos parte de esta instancia, así que eh, no me queda más que agradecer, creo que hubo mucha emoción en ese último plenario, en esa última charla compartida sobre la importancia ¿no? de encontrarnos, de juntarnos y sobre todo de seguir potenciando, enriqueciendo y hacer crecer las redes de gente que está pensando en un Internet para todos, para todas y para todas, que sea un derecho humano compartido y no un privilegio para unos pocos centralizados por un par de empresas. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá en la transmisión en vivo del Semillero 2022. Ahora estamos con Fabri de Alter Mundi. Hola Fabri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Un placer estar acá después de... Tres días intensísimos de trabajo. <ríe> Contanos un poco cómo, cómo se viene desarrollando este semillero, cómo, cómo lo vienes viviendo vos. Y ahora la verdad es que estaba, estoy muy emocionada porque fue el cierre recién del encuentro. Empezamos el viernes a llegar a las primarias comunidades. Yo vengo desde Tras Sierra, mi organización es Comunidad de Trabajo y Organización CTO y tenemos nuestra red comunitaria y yo llegué el viernes y empezaron a caer los primeros compañeros de Neuquén, de Santa Fe y ahora se están yendo en este momento las compañeras de Altagraz y se están yendo compañeros también de otras provincias eh, fue muy intenso en, en lo técnico, en lo político y en lo emocional o sea, fue un proceso que viene a cerrar como muchos años de trabajo, sobre todo Altermundi en particular Muchos años de trabajo de las redes comunitarias, de procesos que por ahí son anteriores incluso que yo, a mí, a mi participación personal, tanto en las redes comunitarias como este, este espacio que estoy acompañando desde el trabajo con Altermundi. Eh, pero bueno, la sensación es esa, que muchos años de laburo de la gente del palo de la tecnología libre, del, de la gente del palo de las redes comunitarias, de Altermundi en particular... Eh, está rindiendo como muchos frutos, está floreciendo en, en la rama agraria en parte de, la, de nuestro sindicato, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y en otras organizaciones y comunidades que están organizadas diversamente en otros espacios y que está buenísimo que también desarrollen sus propias redes de, de internet. Así que la sensación es de un gran logro, por un lado, de haber conquistado... Técnicamente el desafío de poder desplegar los primeros cuatro nodos en Villa Ciudad Parque, de el acompañamiento de las autoridades de Villa Ciudad Parque y de las organizaciones territoriales de acá, la Martín Fierro, el Semillero, que nos brindaron todo, todo, todo. Eh, todo implica el lugar donde dormimos, los equipos de cocina, el lugar donde hicimos las reuniones, este predio hermoso en el que estamos. Así que nada, Primero agradecerle a todos, todos y todas los que estuvieron participando desde distintos lugares, desde las compañeras que estuvieron cocinando hasta los compañeros que estuvieron acompañando los despliegues técnicos, al equipo de comunicación que estuvo cubriendo el evento. O sea, fue todo como muy grosso en el sentido de que se viene acumulando como una experiencia histórica desde distintas organizaciones que las pusimos todas sobre la mesa y no son organizaciones chiquitas. Digo, acá estaba el Mocase, está el MNSI de Tucumán está Levita, está Barrios de Pie, estamos nosotros, o sea, es como mucha potencia de gente que viene haciendo eh, mucho laburo por las comunidades organizadas y que, yo creo que muy generosamente eh, lo pusimos sobre la mesa para que esto sucediera. Imagino, y se notó, y se notó. Eh, decías recién que instalaron cuatro nodos ayer y que los pusieron en funcionamiento, contamos un poco cómo fue eso, cómo... Eso creo que en principio es como un gran logro del equipo de formación de Altermundi y de las compañeras que vienen trabajando ahí, de las cuales yo no vengo siguiendo específicamente esa parte del proceso, pero realmente se nota que atrás había como esto, hubo mucho espacio de formación virtual donde las comunidades estuvieron intercambiando saberes, ya venían con algunas herramientas claras, entonces lo que hicimos acá fue como pasar eso en limpio, repasar un poco, tocar las cosas que... Ahora en la evaluación lo que decían todas las compañeras y compañeros es que tocar las cosas te hace aprender, digamos, como que el solo hecho de tocar un libre ruta, de armar las antenas y eso ya te genera otra instancia de aprendizaje. Y creo que una de las cosas que ahora en esta ronda de evaluación que estábamos haciendo, fuimos cerca de 60 personas durante estos días, ¿no? Y una de las cosas que se rescataba más es como que en los equipos de trabajo, que éramos más o menos 10, 15 todos y todas, cada uno de nosotras pudo hacer eh, algo. No importa qué, cada uno pudo aportar su granito de arena para que sucediera el montaje simultáneo de cuatro nodos que terminaron prendidos sin compartiendo internet. Entonces sí, es como medio que... Fue místico porque podría haber salido distinto, digo, en la planificación nuestra cuando analizábamos qué iba a suceder, el escenario más realista era que íbamos a levantar uno o dos nodos, se iban a enlazar y eso alcanzaba. Y no sucedió eso, sino que enlazamos los cuatro y terminamos ayer parte del trabajo que íbamos a hacer hoy. Entonces creo que fue muchas voluntades individuales que pusieron muy buena energía y mucho laburo y se recontra notó en el resultado. Sí, muchos de los que hemos entrevistado nos decían que estaban muy contentos y que este encuentro fue como la frutilla de, del postre de esta formación y que vienen llevando a cabo hace muchos meses. Así que muchas gracias Fabri por sumarte a esta transmisión. No, gracias a ustedes las vimos trabajando todo el fin de semana, corriendo de un lado para el otro. Eh, yo creo que este, este cruce entre redes comunitarias de internet y organizaciones rurales va a generar realmente un impacto en, en las comunidades donde nosotros vivimos que va a mejorar la calidad de vida de las compañeras y eso está buenísimo. Sí, sobre todo entendiendo que el Internet es un derecho humano. De una, hoy por hoy sí. Muchas gracias, Fari. Seguimos en un rato con la última entrevista y ya nos vamos despidiendo de esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Bueno, llegamos a casi al final de esta transmisión, en la última entrevista de, del día. Estamos acá con Jessy. ¿Cómo estás, Jessy? <ríe> Contarle a la gente que la anduvimos corri corriendo estos dos días para entrevistarla. <ríe> Recién ahora se, se pudo desocupar. Contanos, Jessy, ¿cómo, ¿cómo fue este, esta experiencia, esta jornada? Eh, fue eh, arrolladoramente genial o sea, no, quedé anonadada o sea, no sé es como aprendí tantas cosas también eh, fue un éxito a nivel eh, de montaje a nivel técnico, fue un éxito a nivel social recién hicimos el plenario y la, las devoluciones como que siempre hay no sé, ponerle un, no sé si un 50 y 50 un 70 y un 20 de algo que no pasó tan lindo era como... Están todos y todas súper emocionados y, y eh, como celebrando los logros, eh, contando detalles sobre eh, cómo habían habido problemas pero los habían podido resolver y no que se resolvió y nada más, sino cómo se resolvió desde el compañerismo, desde encontrarse, de sentarse a, a resolver un problema colectivamente y me resultó inspirador y al mismo tiempo eh, una confirmación de, de tantas cosas que, que hemos previsto y planificado. Y una de las cosas que más que decíamos, tal vez es un poco larga la respuesta. No, está bien, todavía <risas> Era que no era casualidad que sean estas las comunidades, estas, eh, la, el grupo humano que, que se reunió en, este, en esta oportunidad, y, y se sintió mucho eso, el, el que si bien cada cual en su territorio, ¿no? porque están de Jujuy, de Santa Fe, de, de Neuquén, eh, sentir que, que estamos empujando el mismo, la misma carretilla. ¿no? Y entonces eh, se, hubo muchas manifestaciones de eso en cada una de las actividades que hicieron y, Estoy muy contenta, <risa> se, se, se nota, se nota. Recién Fabri nos decía que ayer instalaron cuatro nodos. Eh, contanos un poco cómo fue eso. Eh, yo sé, así tengo como bachecitos porque estuve como recorriendo los nodos uno y otro, entonces no, no sé mucho de uno muy concreto. Eh, me resultó súper llamativo como... En una sola tarde, porque empezamos tarde, o sea, yo quería empezar, comamos rápido, comamos las dos y salimos. <risa> eh, una tarde, que empezó tarde y que nos limitó el tiempo porque después estaba el sol y hacía frío. Los cuatro nodos quedaron montados, firmes, no quedó nada de riesgo por hacer, quedaron algunas cosas pendientes, pero nada de riesgo que ameritara, por ejemplo, tener que desconectar los aparatos para después, no, los aparatos quedaron ahora conectados, comunicados entre sí, con internet los cuatro, entonces era como, eh, no sé, nunca había pasado. Esto. <risa> <risa> eh, y contanos, eh, este semillero, o sea, esta experiencia se va a repetir eh, con otras comunidades, lo vienen pensando, todavía están... Sí, sí, eh, sí o sea, lo venimos. Lo venimos haciendo y la idea es continuarlo. Eh, nuestra idea de formación y de, y de trabajo en general, cuando por ejemplo diseñamos el libro Router, no pensamos, bueno, es un aparato, se diseñó, se hizo y a partir de ahora es esto. Eh, porque entendemos que la tecnología avanza y que va a dejar de servirle a las comunidades si no avanzamos en adaptaciones, no, no solamente al mundo tecnológico, si de repente, por decir algo, un chip se deja de producir y hay que cambiarlo por otro y hay que hacer cambios en el aparato para que funcione bien ese chip, sino que también necesita adaptaciones al medio, porque no hacemos tecnología porque queremos hacer un router, hacemos tecnología para el territorio. Entonces, a veces, eh, de la misma experiencia, surge modificaciones que son necesarias o que le cambiaría bastante más la vida de las organizaciones populares y, si tuviera tal cosa el aparato. Y lo mismo el software, con, eh, de repente, desde lo más simple que es el lenguaje, que el menú tenga un nombre que sea entendible para las personas, que la van a usar, ¿no? para alguien que tiene conocimiento técnico, un, no sé, una administradora de redes, ¿no? Eh, y con la formación pasa lo mismo está en continua revisión en continua crítica y autocrítica no sí, siempre todo es eh, cíclico pero cíclico como la rueda que también avanza eh, entonces sí seguramente se va a repetir tenemos desde el principio siempre muchos eh, análisis de los pasitos pedimos devoluciones la, el plenario fue una devolución excelente y entonces la formación sí, la vamos a seguir repitiendo, probablemente se siga llamando semillero, pero seguramente va a tener eh, adiciones en el programa, más material, más tutoriales, más guías, más eh, documentación de apoyo, eh, porque bueno, porque así es, gira. Contarnos un poco, ya saliéndonos de, de este encuentro en particular, un poco de, de Altermundi, ¿cómo, ¿cómo enlazan con estas comunidades que participan? o ¿Son las comunidades que se acercan a Altermundi o es Altermundi quien convoca a, a las diferentes comunidades para trabajar en conjunto? Eh, es un poco y un poco de cómo nos relacionamos con la gente y las comunidades fuera de Altermundi, tanto a nivel de Argentina como a nivel local o global. Eh, un poco del boca a boca, un poco de, eh, de, de encuentros así como este, pero con, de otra índole que nos encontramos en eventos y sí, nos damos a conocer y un poco, bastante, de personas que buscan eh, soluciones de conectividad y nos terminan consultando. Una cosa muy loca que pasó esta semana es que hace poco para este semillero hicimos material sobre el programa Roberto Arias la solicitud de la inscripción en el, en el registro de la RUPECO y eh, la, licencia, la solicitud de licencia BARC. Y ya llegaron tres consultas de una empresa, un aviador de la Fuerza Aérea, que me preguntan, al Termundi cómo resolver la RUPECO, porque evidentemente han encontrado el tutorial, han, han tenido problemas con la RUPECO, han encontrado el tutorial y ahí dice, por consultas, está el mail de, de NACOM y el mail net nuestro, pensando que la gente que iba a escribir era gente que se contactaba por redes comunitarias. Y se ve que hay tan poca información y tan poca eh, predisposición a ayudar con, con esos trámites, que ya en esta semana me llegaron tres consultas de la RUTECO de nada que ver. Eh, me hiciste una pregunta y era la última pregunta. Ah, con las comunidades como cómo eh, por estas comunidades sí. eh, cómo nos llegamos afuera a es muy diverso pero estas comunidades en particular eh, fueron por cadena de confianza tiene un poco que ver con dentro del universo eh, encadenado no o sea nuestro universo que se eh, enlaza con el universo de otras personas que se enlazan con otros universos eh, y que hacen que de alguna manera estemos eh, conectados y conectadas con una cadena de confianza, pero al mismo tiempo tiene que ver con el interés. Entonces no es que, eh, ah, sí, conozco una organización, Recompa y vamos a encajar las redes comunitarias, sí. sino es como hacemos una, eh, un sondeo o una um, comunicación bastante eh, selecta, digamos, de, de, de pensar bien a quién decíamos invitar, y el eje era eh, trabajadores de la economía popular, la UTEP, ram agraria, la UTEP en general, y después de ahí hubo varias incorporaciones que tenían que ver con eh, la cadena de confianza, no solamente a nivel general, sino de eh, una confianza en que eran organizaciones aptas para este tipo de desafío, que es un desafío tecnológico, pero también es un desafío de mucha responsabilidad, porque el proyecto al, al que les invitamos eh, tiene muchos pasos, tiene muchas responsabilidades. Son obligaciones, si lo queremos ver de alguna manera, pero son obligaciones que entendemos que quieren llegar. Las obligaciones son desplegar su red, ¿no? entonces es como, si no querés no estarías en la formación. claro eh, sacar la licencia, solicitar la inscripción en el RUPECO y postular el Roberto Arias. Entonces hay una cantidad de requisitos que, que había que cumplir, tener una entidad en condiciones de postular y sobre todo tener disponibilidad para las organizaciones populares. Hay momentos en que es imposible, por más que les encante y que digan ¡Uy, qué bueno, tenemos cuatro nodos que están pagos por el proyecto! <risa> y, y la formación y vamos y esto pero estamos que, que luchando contra que se están sacando el bosque, que estamos tratando de resolver una... Ya tienen otros proyectos porque está el vivero, porque está el reciclaje que... y no hay cuerpos. Entonces sí, logramos juntar eh, la, la cantidad de organizaciones que necesitamos y las reúne eso, que son organizaciones populares que tienen trabajo en el territorio, que tenían disponibilidad y compromiso y... Y en algunas, con algunas excepciones, una entidad que les pudiera dar el aval para presentarse frente al Estado y postular al Roberto Arias para expandir esta red inicial que empieza con el proyecto que se llama <ríe> ANERA, el eh, proyecto de redes comunitarias y Altermundi y Notau, eh, apoyando el programa Roberto Arias. Y atravesando toda la formación a través del Sevillero de Redes Comunitarias para postulantes eh, al programa Roberto Arias de este año. Buenísimo. <risas> eh, y una, una pregunta más. Eh, ahora las comunidades que vinieron, aprendieron a montar los nodos, ahora cómo, cómo sigue esto, cómo siguen con formaciones, Altermundi va a, a acompañar esos momentos de despliegue, cómo, cómo, cómo lo trabajan. Eh, el compromiso de formación de parte del Termundi termina a mitad de noviembre, el compromiso personal nunca se sabe cuándo termina, <ríe> Entonces, cuando empiezan, nunca cómo termina. <ríe> eh, pero hay un compromiso mutuo de cada, del Termundi con cada una de las organizaciones que participa, ...de eh, desplegar lo más rápido posible durante eh, agosto y septiembre... ...porque si no, no van a tener tiempo de abarcar la postulación en Roberto Arias... ...de septiembre a noviembre, y parece un montón... ...pero también, no solamente que tienen algunas exigencias... ...tienen una serie de pasos de la postulación en Roberto Arias sino que además no es un programa que esté pensado para que lo haga alguien que no conoce las redes comunitarias. ¿no? Entonces, eh, no es un programa de formación para las redes comunitarias, es un programa de financiación para proyectos. Y aprender a diseñar un proyecto, presupuestarlo y definirlo lo suficiente para poder postularlo, lleva una buena cantidad de tiempo. Y no quisimos dejar de lado la práctica, te, te, que tengan la oportunidad de por lo menos tener cuatro aparatos, porque es muy difícil aprender teóricamente cuál es el desafío que, que, que se están proponiendo cuando diseñan un proyecto. ¿no? Nos pasó con eh, Corrientes que decía, bueno, vamos a postular unos siete noditos, porque no sabemos si vamos a poder cumplir en un año y era la preocupación de decir no podemos dejar afuera la práctica de las redes, porque si no no saben que en un año pueden, podrían montar 40, 60, no sé, ¿no? No solo 7, que pueden avanzar sin miedo, que lo que están postulando es algo que medianamente conocen y, y que ya además, ya se está cambiando las dinámicas del territorio, ¿no? Ya se está metiendo la red comunitaria en los demás proyectos que preexistían en su vida cotidiana, en poder hacer trámites, en poder estudiar, en Tal vez no cubre todo el territorio, dos, cuatro nodos, pero sí les permite a algunas casas que antes tenían que irse más lejos, tal vez a la plaza, tal vez al ciber, eh, acercarse a un lugar que no esté tan lejano. ¿no? Ya hay más puntos en los que interconectarse, abre posibilidades dentro de, de la comunidad y sobre todo para las organizaciones que gestan la red, que son las que toman las decisiones de cómo funciona esa red. Sí, a lo largo de este de este fin de semana que estuvimos entrevistando a las diferentes comunidades, nos decían esto, bueno, esta, estos, estos despliegues nos van a servir a nosotros para potenciar el laburo que venimos haciendo, para que la gente que no, no tiene la posibilidad venga a nuestro centro, venga a nuestra radio y pueda utilizar eh, el internet. Así que muy importante el laburo que vienen realizando y bueno, muchas gracias Jessy por sumarte a esta transmisión en vivo eh, sé que anduviste muy, sí. muy a punto todo el fin de semana, corriendo de un lado por el otro pero bueno, no queríamos perdernos esta instancia y que nos contaras cómo la viviste vos Sí, la viví eh, realmente la viví habité todo, todo este fin de semana todo este, este momento toda esta gente, todos sus proyectos todo el desafío y... Y eso, aprendí un montón. Ver, tengo ahí unas notas, o sea, las tengo que procesar, conversar. Y estoy también muy contenta de que ustedes vinieran y nos dieran esta oportunidad de, de visibilizarlo. Recién estábamos en el plenario y una compañera decía... Eh, estaba emocionada porque había venido un compa que era joven y que era de pueblos originarios y dice que nos dieran voz que nos quisieran escuchar, que tuviera la oportunidad no solamente de, bueno, si en un plenario hablamos todos... sino de ponernos frente a un micrófono, de hacer la transmisión, de, de que quede en su registro de sus videos, sin algo que esté como guionado ni nada. Es como bueno, que vaya el compa y que diga lo que le parece este lugar, lo que, por qué viene, que hable de sí, que hable de su organización. Y así que eh, creo que también no solamente hicieron un gran aporte ustedes con su trabajo a la gente que vino, sino a la gente que, le, que va a ver el resultado del trabajo de ustedes y que en el futuro cercano, tal vez lejano, no sabemos, <risa> eh, sientan un reflejo de sus deseos y de, y, de su, y de su lucha en estas organizaciones sociales que participaron y, y digan, ok, sí. Si, se puede entonces no si compas como nosotros pudieron nosotros también ¿no? <risa> por supuesto claro que sí <risa> muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. <risa> bueno vamos finalizando este streaming muchas gracias a toda la gente que estuvo del otro lado en la jornada de ayer y la de hoy eh, muy contentes desde acá la, eh, vamos a saludar a la técnica que estuvo acá Jules, que estuvo del otro lado sí. con <risa> en la computadora ya mi nico Agus, Marlene, bueno, y que les hable Cintia, muchísimas gracias.